Muy buenas, en este vídeo vamos a ver la nueva aplicación de carpeta ciudadana donde podremos encontrar mucha información nuestra que está disponible en administraciones públicas y descargarla, incluso certificados. Vamos a ir viéndola. El primer paso va a ser descargarlo tanto del Play Store si tenemos un Android o de la App Store si tenemos un, un iPhone. Los enlaces los pongo en la descripción. Una vez que tenemos descargada la, la aplicación, pues vamos a abrirla. Vamos a ver las distintas formas de identificarnos que tenemos en la aplicación. La primera va a ser con clave PIN. Cuando tenemos la aplicación descargada, la abrimos y pulsamos el botón acceder. Esto nos va a dar tres opciones, clave PIN, clave permanente y certificado electrónico. Vamos a empezar con la primera, con clave PIN, donde introducimos nuestro DNI Introducimos también la fecha de caducidad del DNI y con esto pues la aplicación clave PIN nos va a dar un PIN. Recordad que para eso tenéis que tenerla previamente instalada en el móvil y os dejo un par de vídeos de cómo instalarla eh, esta, esta aplicación. Bueno, pues una vez que tengo ya el, el PIN lo introduzco y con esto ya estaría identificado dentro de la aplicación de carpeta ciudadana. En esta primera visión tenemos que aparecen una serie de datos en la parte superior y abajo aparece un calendario donde nos aparece para nuestros vehículos, por ejemplo, la inspección técnica de vehículos o cuando tenemos que renovar los certificados del DNI. Aparece mucha información que puede ser interesante, renovación del DNI, renovación del pasaporte y con fecha de sugerencia, incluso el carnet de conducir. Además podrán aparecer ahí las distintas citas que nosotros hayamos concertado que lo veremos más adelante. Cuando queramos salir de aplicación, pulsamos en el botón de ajustes y abajo está la opción de salir. Vamos a salir para identificarnos con otro método. Vamos a ver un segundo método, que es cómo identificarnos con clave permanente. Es más sencillo, pues solo necesitamos el usuario y contraseña, pero también hemos tenido que conseguirlo de forma presencial en alguna oficina. Si seleccionamos clave permanente, pues nos lleva a la página de identificación donde ponemos nuestro DNI y nuestra contraseña y con esto ya será eh, suficiente. También tenéis vídeos, eh, referencias para ver cómo conseguirlo. Bueno, pues ya estamos identificados de nuevo. En este apartado vamos a ver una visión general de la aplicación. La abrimos y cuando si la última vez que nos salimos no cerramos la aplicación, pues ya no hace falta identificarse de nuevo y mantiene nuestros datos. Y en la aplicación, pues podemos ver eh, en la parte inferior aparece el calendario con distintos recordatorios que pueden ser interesantes para nosotros. Y en la parte superior aparece eh, a la izquierda. Si pulsamos ese botón, es la información de la aplicación. El siguiente botón es el de refrescar. El siguiente arriba a la derecha es por si tenemos alguna notificación. Y el último que aparece una cara sonriente es eh, nuestra información personal. Si pulsamos el botón ver más, aparecerá toda la información que ahora iremos analizando poco a poco. Entonces vamos a empezar por la educación y formación. Si vemos que aparece uno marcado con un asterisco, que podemos ponerlo o quitarlo, y lo que esté marcado con, el, con la estrellita es lo que nos va a aparecer al inicio. ¿Veis que antes aparecía el título universitario? En mis datos ya no aparece. Entonces la forma de que con toda la información que hay, la que queramos tener en la pantalla inicial, la haríamos así. Vamos a ir paso a paso. Por ejemplo, título universitario. Si entramos, pues nos aparece la información de nuestros títulos pero con una información muy interesante que es que podemos descargarnos un justificante que es válido para presentarlo en cualquier administración. Si decimos descargar el justificante, nos sale este documento firmado con su, con su firma eh, de validación y, y todo lo que nos hace falta. Si vamos al segundo apartado, que sería el de títulos no universitarios, bueno, aparecerán por ejemplo bachillerato, grado escolar, a mí en mi caso aquí cuando lo decía intentar descargarlo me daba, como veis, un error, porque no sé, quizás así, porque los títulos son muy antiguos, ¿no? Pero al principio podríamos eh, descargar la información de la misma forma. El siguiente es condición de becado, donde se podrá ver si alguna vez hemos tenido alguna beca, pues poder eh, consultarla. Eh, Tendríamos que poner el, el año de consulta y la información solo aparece desde 2014, desde 2014 hasta 2022. También se puede consultar las matrículas de la universidad. Lo que pasa que todavía no están todas las universidades adscritas. Seleccionaríamos el código de universidad para ver si está la que con la que nosotros queramos ver la inscripción. Supongo que irán añadiendo poco a poco. Y el curso académico que aquí se va desde el año 2000. Muy bien, volvemos. Y el siguiente apartado es bueno si tenemos un certificado como formador o alumno de, del Instituto Nacional de Administraciones Públicas. Vamos a ver ahora el apartado de vivienda. Entonces, en mi carpeta nos vamos a vivienda. Y vamos a poder ver eh, dos informaciones por ahora, que son las siguientes. La primera es la información de los bienes inmuebles que sean propiedad nuestra y la segunda la información de empadronamiento. Entonces, si pinchamos en la primera opción, nos aparecerá aquí la información de, de nuestro domicilio y podremos descargar el certificado catastral. Veis, aquí aparecería un ejemplo de descarga, eh, quitando los datos personales, pero sería así como aparecería el certificado. Y si pulsamos en vivienda, en el otro apartado aparecerá el empadronamiento, donde está empadronado, y esa sería la información. El siguiente apartado sería trabajo y jubilación, donde podemos consultar nuestra vida laboral y también si tenemos alguna demanda de empleo o de, de, de prestaciones de desempleo. Esto nos lleva, eh, como veis, tiene una flechita hacia afuera, es decir, no es directamente la aplicación, nos está llevando a la, a la página de la seguridad social. Pero está todo muy bien integrado, es decir, podemos consultar la vida laboral y como también funciona con el mismo sistema de clave, pues podemos ver, eh, podemos hacer con clave PIN o con clave permanente. Entonces ahora estamos desde la aplicación accediendo a la seguridad social. Hacemos con PIN, eh, introducimos nuestro DNI, y nuestra fecha de caducidad, pulsamos obtener PIN, igual que antes pues nos va a llegar a nuestro móvil el, el PIN, lo escribimos y eh, bueno, no, esa pantalla negra es porque había que meter la, poner la huella y nos da la clave que es WXF en este caso entonces ya con el NIF y el, y el código que aparece pulsamos el PIN y ya podemos acceder a la información nuestra en la seguridad social de la vida laboral ahí aparecerían los datos y podríamos descargarlo si volvemos atrás podemos consultar las demandas de empleo y prestaciones de desempleo y bueno, en este caso dice que no hay ninguna eh, demanda activa. Volvemos hacia atrás y vamos a ver otro apartado que sería el de salud y asuntos sociales. Bueno, pues aquí vamos a poder ver dos elementos interesantes. Uno de discapacidad. Si tenemos algún tipo de discapacidad podemos obtener la información que tiene la administración pública que corresponda, la comunidad autónoma. Entonces introduciríamos los datos de la comunidad autónoma. Y el siguiente dato que nos piden sería el... El, la provincia en la comunidad autónoma primero y luego ponemos la provincia en el caso mío Málaga y haríamos la búsqueda bueno y aquí aparecería la documentación pues a quien, quien le corresponda perfecto y el otro, el apartado también es muy importante es el de certificado COVID aunque ya no se utiliza pero es bueno seguir teniéndolo entonces si pinchamos sobre él nos lleva a esta página y nos da dos formas de, de acceder. Nos dice que lo solicitemos, que empecemos y podemos hacerlo pues, o a través de, del ministerio o de nuestra administración regional. Entonces nos hace un par de preguntas y aquí nos dice cómo queremos, eh, dónde nos pusimos la última dosis en una comunidad autónoma y solicitamos a la comunidad autónoma o a la, o a la sede el, el certificado en mi caso voy a hacerlo en la comunidad autónoma en andalucía nos lleva directamente a clic salud y gracias a la integración con, con clave que hay en todos sitios y si no lo tenéis tenéis que mirar los vídeos de referencia porque es fundamental tener tanto clave ping o clave permanente si es clave permanente mejor todavía y entonces bueno pues accedemos a con nuestra clave PIN. ahora estamos desde la aplicación nos ha llevado a nuestra comunidad autónoma y estamos descargando el certificado COVID. Eh, bueno, no aparece ya que no hemos identificado, no aparece abajo la información y podemos sacar tanto la vacunación como las pruebas que, que no hayamos hecho. Y ahí no aparecería el certificado en PDF con su código de validación y todo. Muy bien, pues seguimos con el siguiente apartado que es la situación personal y familiar. Vamos a mi carpeta. Marcamos sobre situación personal y familiar y aquí tenemos información sobre si tenemos ausencia de antecedentes pela penales o de delitos sexuales. Entonces, pues en ambos casos tenemos que poner nuestro lugar de nacimiento y nos hace la consulta donde bueno, nos dice que no consta antecedentes penales, pero podemos descargar también el justificante, que puede ser interesante pues, para algún trabajo donde nos lo soliciten. Este sería el justificante que nos genera. Y lo mismo pues, con los antecedentes de delito sexual. pues También nos pide que pongamos el, la provincia de nacimiento y podemos también acceder. Nos dice que no, que no hay ningún problema y también descargaríamos de la misma forma el certificado. Luego, si tenemos familia numerosa... Pues eh, hace falta poner también la comunidad y el número de título de familias numerosas. pues Que lo tengas, pues ahí aparecerá su información. El siguiente apartado es el de vehículos y transporte. También información interesante donde aparecen nuestros datos de conductor y saldo dentro de la, de la TGT. Y aquí podemos ver que eh, bueno, aparecen los datos del conductor, donde aparecería el domicilio de notificación, el permiso de conducir que, que se tenga... Y también nos aparecen los saldos de puntos. Nos dice los puntos que tenemos y las distintas bonificaciones. Además podemos ver información sobre nuestros vehículos. Información muy interesante donde no solamente aparecen los datos del vehículo, sino que cuando pulsamos en la flechita de la derecha se amplía la información y nos aparece hasta un listado de todas las inspecciones que hay, pues, la fecha de caducidad, los kilómetros que tenía en esa inspección. Es decir, aparece una información que puede ser eh, relevante sobre nuestro vehículo. Y para ir terminando, pues vamos a ir viendo la, las citas. Es decir, nosotros podemos pedir citas de en la parte inferior, en el calendario. Tenemos esa opción de pedir una cita y esto nos va a llevar a, a una página donde podemos pedir cita a prácticamente cualquier administración, eh, cualquier tipo de, de cita previa, con la ventaja, supongo porque no lo he podido probar, que cuando se pida una de esas cita previa no aparecerá en nuestro calendario dentro de la aplicación. Veis ahí todos los tipos de, eh, de citas que pueden pedirse en eh, las distintas administraciones. Y para terminar revisaremos otros elementos como los expedientes que tenemos activos y algunos ajustes de la aplicación. Para ello nos vamos a la parte de arriba en mis expedientes y podemos ver los expedientes que tengamos de la Administración General del Estado. Aquí en principio yo no, no tengo ninguno o de la comunidad autónoma. Y en la parte de ajustes, pues aparece información. Podemos añadir una foto a la, a la aplicación y podemos añadir otro elemento importante que es los avisos por email. Vemos que nos aparece bueno, la información de política de privacidad, el formulario de contacto, salir si queremos desconectar para que nuestro móvil no se quede con, con nuestros datos. Entonces podemos marcar que queremos recibir avisos por email y seleccionaríamos los distintos tipos de avisos, por ejemplo, algún aviso sobre el DNI, DNI electrónico, la ITV, el pasaporte, carne de conducir o, o citas previas. Y para ello, para que funcione, necesitamos pulsar el botón de añadir una dirección de email. Vamos a añadirla, escribimos ahí nuestro correo donde queremos que contacten con nosotros, verificamos y con esto pues ya seleccionaríamos la, la lista de elementos y ya tendríamos, eh, bueno, pues que cualquier aviso, cualquier problema que haya, pues nos notificarían a ese correo. Nos avisaría Y si quisiéramos cerrar sesión, pues ya habíamos terminado. Bueno, pues esto es la, la nueva aplicación. Espero que os haya resultado interesante. También se puede acceder directamente a través de la web, que también pondré el, el enlace, aunque la funcionalidad es bastante parecida. Pues si os ha gustado, pues ya sabéis, eh, pulsar la campanita y, y hacer, seguirme en el canal. Gracias y hasta pronto.